Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial de Lengua de Signos. Hoy os vamos a enseñar las formas más habituales de saludar y de presentarnos. Para saludar por la mañana, haremos así. Hola, buenos días. Para saludar por la tarde, haremos así. Hola, buenas tardes. Y si es de noche, saludaremos así. Hola, buenas noches y para presentarnos haremos así me llamo y signaremos cada letra de nuestro nombre para saludar y preguntar qué tal haremos así hola qué tal y podremos responder bien regular o mal